Desde la red Farco, que saben, este programa siempre empieza con el informativo, poniéndonos a tono de lo que pasa, eh, como en las mañanas también de Radio Estación Sur. Es una preocupación que atraviesa el aire los fines de semana en torno a la cultura, en torno a la música, porque ya desde hace unos años tenemos el programa Que Suene, que empezó su nueva temporada, ya está sonando en Estación Sur, y queremos presentarlo en sociedad. Eh, charlando al respecto porque obviamente desde Estación Sur hacemos nuestros envíos pero acaba de inaugurarse el Instagram del que suene y, y es una gran oportunidad ahora que vuelven las restricciones a, a espectáculos por unas semanas etcétera, etcétera hablar de que podemos escuchar música de distintos lugares también sin salir de nuestras casas por eso estamos en comunicación con Nacho Aguilar de Mendoza Radio La Mosquitera y coordinador de este gran proyecto que es el que suene de las eh, radios comunitarias del país. Buenas, Nacho. Buenas, eh, muchas gracias por, por, por la entrevista. Buenas tardes a toda la gente de La Plata. Vernos la cara eh, también entre las radios comunitarias. Eh, yo ahora que te veo, no me acuerdo si nos cruzamos, nos conocimos o no, en lo que fueron los encuentros de musicalización de las redes de, de las radios de todo el país, que fue donde nació esta semilla de decir, bueno, tenemos radios de tantos lugares, eh, noticias, eh, muchas veces también preocupantes de todo el territorio que conocemos como Argentina, pero también tenemos producciones artísticas y tenemos esta herramienta eh, de la red para, para utilizarla y que suenen en distintos lados. Tal cual, sí, antes de decir que acá hay otro fanático fuerte de Tirados de Blas también, eh, <risa> así que qué bueno que haya salido un nuevo capítulo. Eh, y bueno, sí, esto nace como bueno como como una, una cosa bastante obvia, no que era la, la relación que tenemos las radios comunitarias con, con, las, con artistas no de nuestros lugares, eh, que es una de las grandes características que muchas veces eh, estos mismos artistas son parte de yo diría que son parte de, en muchas ocasiones de las mismas radios que nuestras no eh, son o, o si no son forman parte directamente trabajando haciendo cuestiones eh, que tienen que ver con con, la, con, con, con, el, con el, la quehacer de la radio hay como cierta una cierta no, una gran hermandad en general eh, entre artistas populares y nuestras y nuestras radios así que nace como una consecuencia natural la de poder buscar formas de difusión eh, o Poder buscar, eh, generar herramientas de difusión desde las radios comunitarias Y desde la red de Farco para poder eh, mostrar esta otra música no Esta otra música que, que no se muestra, que no se, que no sale por muchos lados que, que, que de ahí viene un poco también la cuestión ¿no? y, y la razón de ser, no solamente el que suene Sino de la red de Farco y de nuestras radios comunitarias Así que un poco nace así, como vos bien decía Seba, también nace de, la, de estos encuentros de musicalización, que bueno, que fue un primer encuentro que era un poco a ver qué pasaba y surgió esta idea de poder hacer este, este programa eh, y fue bueno, háganlo. luego eh, bueno, Pablo Antonini que dijo, bueno, ahora queda que, que lo hagan, están buenísimas todas las ideas y ahora hay que, hay que concretarlas y bueno, fue un poco el paso que, que dimos eh, y acá estamos, fue también aprovechar la gran red que hay, la gran red que que tenemos en Farco y que, que, que es un gran potencial, ¿no? Y, y eso da, da mucha da para hacer muchas cosas, ¿no? Como, como este programa y como tantas otras cosas, ¿no? Sí, Nacho no, pensaba... No, pero... Perdón, perdón, Roche. No, que pensaba justamente esto, una gran red que es muy federal y que también vemos diversidad en, en géneros, en estilos, eh, escuchamos en realidad, no, no vemos, eh, escuchamos. A mí me, me gustó mucho porque además eh, acá estuvo sonando y estuvo sonando en una parte, de, en una etapa de la radio en la que hu no hubo programación. Que había todo programa enlatado, decimos, en el lenguaje radiofónico, eh, que son las producciones que, que están sueltas. Eh, y, y era eso, ¿no? De repente pasabas de un rockero del sur a un rapero del de centro del país y a un folclore del norte, por decir alguna cosa. Es como mucha diversidad. Sí, una de, la, de las pautas del programa es este, digámosle, eclecticismo, ¿no? Que tiene. Que, que tiene, la, eh, que, tiene que suene, es mm. una característica, yo no sé si de todas las, radios, pero, todas las radios comunitarias, pero sí de gran parte, por ejemplo yo soy de La Mosquitera, eh, y una de las grandes cosas que pasa en La Mosquitera es que de repente te suena así, te suena un rap y después te suena un, un rock y, y así, como que no se sabe qué va, qué viene, claro. eso es una de las cuestiones, y así es el, así es el que suene, ¿no? Eh, también porque no no hay muchas no no hay mucha categorización podemos decir de, de, del, del programa entonces es un poco eso que, que también es como una primero es una cuestión práctica que, y, y ética si se quiere no sé de, de, no podemos no le vamos a decir a qué radios pasar qué música sino que la idea es justamente aprovechar eh, lo, la, lo, las recomendaciones de cada una de las radios según lo, lo que crean que tiene que salir y después también es una postura, si quiere, política, como Claro, eh, sí, sí. Ante tanta unificación, ¿no?, de la, de la música que hay, eh, ante tanta homogeneización, ¿no?, de la música pareciera que es una sola y que te la tienen que... ya viene esto enlatado y es así y no y no queda otra eh, que escuchar esto que, que, que te dicen que escuches. Sí. Eh, y lo que, que tratamos de proponer de que suene es, mirá, acá hay un montón de otras cosas, eh, montando otras músicas, montando otros ritmos, un montón de otras voces y, y gusta, que tiene además que, le que ver con lugares, ¿no? Me gusta que le pongas la palabra política, que además cuesta decirlo en torno a, a lo artístico, a pero también lo, los tiempos eh, ameritan, ¿no? Toda esta segmentación que tiene no solo la pandemia, ¿no? Que cada lugar tiene que ser, cada lugar a la fuerza ya no podemos andar comprando productos extranjeros en torno a lo cultural y también porque es eh, representativo, Eva, acá lo escuchamos los fines de semana, por ejemplo, en Radio Estación Sur, y hacemos nuestros envíos, pero sale de esto, ¿no? La radio de Córdoba, no, eh, sería muy cliché también decir, la radio de Córdoba pasa cuarteto, la radio de La Plata tiene que pasar eh, sonido rioplatense o tango, la radio del sur, como, y, y nos llevamos eh, unas grandes sorpresas en torno a esa diversidad, que son las expresiones de cada lugar, en el caso ahí de, de La Mosquitera, como decís, eh, el, el artista joven eh, hace lo que le siente y es un reflejo también que imagino produciendo, recibiendo todas las semanas los envíos de cada radio, te convences más ¿no? de que es así y que tiene que ser así. Tal cual, eh, y hay que, hay que como tener ese, ese respeto por, por las expresiones y, y buscarle el, digamos, la, la, el que suene como así como nuestras radios digamos, comunitarias son herramientas y tratar de fortalecer esa herramienta para para poder difundir más mejor en este caso la música de cada una de estas de, de estos artistas que nos van llegando ¿no? Que, que esto de eso de eso se trata ¿no? y bueno esto que decías también no la postura la postura política frente a lo que sigue siendo como una especie de reconversión inteligente de, de la industria mm. eh, musical parecía que se acababa el CD y venían no sé yo soy de los no sé, de la época que descargamos de Ares música y todas esas cuestiones y, y muy, muy eh, no sé si militante, pero sí muy adepto a la piratería musical eh, yo, y era como un digo, yo era militante, yo sí le, le ponía todas las letras Tiringuero, eh, pirateador, compilador y todo lo que no estaba en, Además en internet que hablemos, <risa> a mí me gusta hablar en este programa mucho de internet Internet no está todo, y muchas de las cosas las sube la no misma gente y sobre todo de todo el país, ¿no? Eh, cuando se habla de la cultura, se habla de números, millones, qué sé yo. Y hay pueblos que tienen mil, 30.000, mil personas y no puedes pedir que un artista lleve millones porque no existe tanta gente. Es no, un gran reflejo cual. que tenemos de Farco y de, desde ahí te, te dejo seguir con, con tu idea, por favor. Y, de, y no, de alguna manera, eh, poner en el mismo. Pie, o el mismo plano artistas que son de pueblo quizá que tienen menos gente artistas que son de, no sé, de Capital Federal, que, que hay un montón de, muchísima gente. Eh, y lo que decía esta misma cosa, ¿no? De la, de la reconversión de, de la industria musical que parecía esto mismo, esta época de la piratería y que, que se acababa de alguna manera la industria musical y ya no sabía qué hacer, y hubo una reconversión con el streaming, con, con el mismo Spotify o con, o con todas estas cuestiones que siguen, eh, imponiendo de alguna manera el gusto musical y, y, y, y las tendencias eh, artísticas, las tendencias culturales, lo cual hay que pareciera que no, pero sí, hay que seguir dando esa batalla, por lo menos aunque sea con las flechitas que tenemos <ríe> seguir tirándole esta eh, dando, dando esta batalla que, que es importante darle y que es importante mostrar estas otras, otras expresiones que, que no tienen lugar eh, en, en, en esta homogeneidad ¿no? que, que nos propone eh, la industria musical. Este 2021, en la temporada de Farco, tenemos eh, no solo el estreno de los nuevos episodios, sino el estreno de las redes sociales, llegando a Instagram, como decías, para dar otro empujón más, y que como, como también como radio nos pasaba eh, decir, bueno, ¿qué, tanto, qué tanta entidad le podemos dar a eso, lo que vos decís, lo, lo cultural, lo local, lo que capaz que no es tan grandilocuente, y es un poco el camino que va tomando eh, eh, el que suene yo, por ejemplo, también te cuento y le cuento a la gente que está escuchando este segmento, tal vez la primera vez como autopresentando este programa que siempre suena al aire de Estación Sur, que por ejemplo el año pasado empezó a hacer un programa similar Radio Nacional, con todo el poder del Estado, con todas las herramientas históricas que tienen la, una radio que, que también en muchas ciudades y capitales tienen su sede y su historia, y recién ahora empezaron a hacer un programa en red como nosotros, como nosotros como radio. Y es, es también un reflejo de un gran momento en torno a ese pensamiento, ¿no? Sí, y, y es muy... hay que hay que aprovecharlo, me parece, este este trabajo en red Que la red, no solamente entre las mismas radios, sino esta misma gran red, digamos Un gran entramado de, de, de relaciones con, con las mismas artistas, ¿no? Que son artistas de, nuestro, de nuestros lugares y de, y de nuestros territorios eh, Arrancamos con exactamente con el Instagram eh, ahí estamos empezando de ayuda de varios compas de otras radios también eh, Que nos están eh, ayudando a dar este empujón la, También era para visibilizar Para mostrar el, el, el camino que estamos haciendo Y que hemos hecho, estamos en la cuarta temporada Entonces estamos todavía Estamos ya con un, un gran recorrido hecho Una gran construcción hecha Parece que no, pero sí Hace, hace bastante años que, que lo estamos haciendo Y eh, bueno, era esa, esa la oportunidad Y la oportunidad también de de, de aprovechar esta, esta este gran entramado de, de, de relaciones y de, y, y de cariño también, ¿no? Estas relaciones que hay entre artistas y nuestras comunitarias tienen mucho que ver con, con, con el cariño, con el compromiso, con, con el poner el hombro, con el poner el cuerpo, digamos, y que, que no es poca cosa, ¿no? Eh, y eso es parte de, del trabajo que estamos haciendo. Así que, era aprovechar eso también con, con el Instagram, ahí utilizando nuevas herramientas, vamos a ver si también tenemos otras novedades o vamos a ir proponiendo otras novedades, como cuestiones audiovisuales, no poder, poder mostrar de otra forma también a, a, a la música en nuestros lugares, así que bueno, vamos a ir todos a construyendo, a veces quizá vale todo lo que uno quisiera, pero vamos, vamos para adelante siempre. Y porque también hay un poco de, de esto, lo que vos decís, no tomar noción de estas herramientas, eh, las, las hacemos siempre con una, con una voluntad de... Eh. Propia, ¿no? Y, y sobre todo, que, que es lo interesante, no queriendo imponer, que por ahí justamente el mercado históricamente y el mercado cultural te quiere imponer todo, te quiere poner todo, ya, ya, sí o sí tenés que hacer, y sabemos que en los pueblos y la plata tiene un poco de eso de pueblo o de la autogestión, por más que hayan salido de acá los redondos o virus, nació porque se pusieron a repartir los, los vinilos de mano en mano eh, la gente que seguía a las bandas, tampoco era eh, que tenían... Eh, grandes herramientas, y justamente construían grandes herramientas como esta. Eh, que me quedé pensando en estos cuatro años, que también han sido no solo de, de tensiones en lo político, social, global, como ahora la pandemia, sino estuvo la discusión sobre el cupo femenino, estuvo la discusión sobre eh, justamente la representatividad de los unidos federales o locales en grandes escenarios. Hoy ya no existen esos grandes escenarios <ríe> por, por el momento, pero es, es, es otro, somos otra herramienta, ¿no? El que suene es otra herramienta de disputar esos sentidos. Así es, de, de eso se trata, ¿no? Me parece sí. que eh, por ese lado por, es también la continuidad de todo lo que eh, hace y ha sido y es y será Farco, ¿no? Es un poco, creo que, eh, así como se disputa la agenda de las noticias, se disputa eh, el sentido común, también eh, hay, que, hay que hacer esta propuesta... Eh, cultural en este sentido, porque la música también es lo que lo que nos hace como, como pueblos, ¿no? Así que eso también es una cuestión eh, importante para, para resaltar. Y, y esto también es la riqueza de, del lugar en el, en, en el que estamos, ¿no? Eh, y de los lugares en los que estamos, ¿no? Es que si vos se va de, de La Plata digamos, y, y toda la historia musical que tiene, todo, la, todo el presente musical que tiene y como esta cosa. Continua de generar, de generar grandes artistas La plata como tantos otros lugares ¿no? Que hace a, a esto que a este programa tan, tan rico ¿no? en, en, en recomendaciones eh, y, y en música Para que sigan en Instagram Pueden meterse que suene Farco Es flamante, van a ver ahí que tiene un puñado de seguidores Porque está hace un par de días andando Y se va a ir completando con todo lo que ha pasado En principio de este año y después generaremos un archivo ¿no? se, que se está enriqueciendo, y um, eh, te, para completar ¿no? y este segmento, para quien no conocía el programa y ya lo de, terminamos de presentar, eh, Farco en el sentido de los envíos, porque justamente es una red que tiene eh, cientos de radios de distintos lugares, eh, y el que suene está queriendo que se sumen la mayor cantidad, pero hoy por hoy, ¿qué puntos están eh, representando más? Hablamos de Mendoza, hablamos de La Plata, ¿qué, qué otros puntos podemos mencionar también para... Para completar ese mapa sonoro tenemos Hoy sale el programa sale con Misiones, por ejemplo eh, Está Córdoba, por supuesto, tiene mucha, hay muchas radios comunitarias en Córdoba eh, Estamos en, en Tucumán también, con, con Arredo San Alfonso, por ejemplo Bueno, Misiones ya lo dije, en noreste y el noroeste eh, Estamos en San Juan también eh, Estamos en, en el sur, en la Patagonia eh, Estamos en Entre Ríos. Alguna vez salió también este, este programa. Eh, estamos en Tratativas para La Rioja. Eh, a ver si podemos... Eh, unos compas ahí de una radio de La Rioja. Eh, bueno, Buenos Aires, por supuesto. El, el famoso AMBA que lo hemos descubierto como, como tal <risa> eh, el, el último <risa> con la última pandemia, que no sabíamos que existía, pero sí. Eh, y todo lo que comprende, ¿no? Capital Federal... Eh, y, y alrededores, y La Plata también, y algunos lugares de provincia de, de provincia de Buenos Aires, también Santa Fe, Rosario, bueno, un, un, muchos lados y muchos muchos puntos que, que, que abarcan un, un mapa bastante amplio. Para que se representen sonidos en artistas jóvenes de diversos estilos, como bien decía Rochi, y una eh, constante sorpresa, eh, y también para pre presentarlo para mí era hacer eso, no la próxima claro. vez que suene al aire, si alguien escuchó ese, este segmento, Capaz que antes lo había escuchado y decía, bueno, esto, viste, no saber, no, no esperar y esto, eh, los lugares comunes, ¿no? Tipo decir, bueno, si es reguetón tiene que ser de Centroamérica y capaz que hay variantes que están haciéndose en las mismas calles de, esta, de este país y conocerlas es clave, lo mismo del folclore, decir, folclore ah, debe ser algo viejo y capaz que hay alguien hoy que lo está tocando. La historia mediática y cultural y de las redes nos distorsiona un montón y yo creo que el que suene es una herramienta para limpiar esos... ...esos cristales... ...acá participa Adrián... ...y dice eh, que es muy importante... Mu ...multiplicar a nuestros artistas... ...para reconocerlos... ...y que reconocerlos es reconocernos a nosotros también... ...y es parte de del trabajo que viene haciendo Farco hace un montón, pero que en esta en este caso, hablando del que suene particularmente, es sobre la producción musical ¿no? que hay en nuestros territorios. Porque todo lo que es la producción informativa la escuchamos todos los días también durante los informativos Farcos, los fines de semana del expreso Farco, donde se habla de distintas historias que de, de, de recorriendo todo lo, lo grande que es Argentina y el que suene que viene a sumar esta, esta visión de, de los artistas. Eh, más, más por el palo de la música. Eh, y también es eso, ¿no? Eh, de, de que suena bien, de que es, es un producto que es muy lindo de escuchar. Por lo menos a, a mí me, eh, me gusta incluso, soy de las, viste, de, la, la radio analógica, soy de las que va y sube el volumen cuando está el que suene. Bueno, que bueno, Roche. Eh, buenísimo y bueno, esa esa es, la, esa es la idea, poder también generar un, un buen producto, ¿no? Eso se, eso se trata. Pide escucha siquiera si quiere escuchar y que pueda, que pueda funcionar no quiero dejar de mencionar también a nuestra compañera Ana Clara García que es la conductora y gran parte de la editora de, del programa eh, que también bueno es parte por supuesto fundamental de, de, de que Sony lo ha sido siempre así que también también quería quería mencionarlo y bueno eh, no sé qué no me sé. <ríe> olvide pero bueno eso está, está bueno Está bien, sí, un abrazo. Sabemos que es un equipo que al ser federal también se ha articulado y un poco presentarlo ahí desde esa federalidad, esa diversidad. Nacho, te agradecemos este rato eh, de charla y también de poner la cara. Estamos guardando un archivo audiovisual para que llegue a las radios, a las redes de FARCO y de, de, de todo, todas la, las que tengamos a mano y poder eh, seguir a, apoyando eso en este momento de pandemia, acá en el AMBA otra vez, cerrando espacios culturales, volviendo a restricciones horarias, pero las expresiones artísticas no paren, y como no han parado en todo este año, reflejadas desde todo el país, ¿no? Y también reflejadas eso en forma de canciones, en forma de la los debates que cada expresión artística siempre implica. Tal cual, bueno, y para eso para eso estamos, y para seguir sosteniendo esto, a pesar de estas épocas tan difíciles, ya, no ya le hemos dicho, ya parece una, una frase hecha, ¿no? Pero, pero lo son, son épocas muy complicadas, y más para... Para artistas y para estas expresiones culturales Que, que necesitan de la gente Necesitan del, de la presencialidad Necesitan del, de, de los abrazos Para, para poder funcionar mejor pero, pero bueno, seguimos apoyando Desde el lugarcito que nos toca Un abrazo Nacho Bueno, abrazos, muchas gracias Queríamos presentar Al aire de Tren para Pocos Un programa que suena habitualmente en Radio Estación Sur Sobre todo los fines de semana Y en el año de las vacaciones Este verano Sonó un montón. Que suene. Las voces musicales de todo el país. Nos contaba ahí Nacho junto a Ana Clara, que son el equipo eh, que edita, que presenta los distintos segmentos. Y una eh, gran riqueza que es justo hoy, ¿no? Y estas semanas que estábamos en crisis acá en La Plata: de cierran los lugares, no se abre, qué protocolo hay, bueno, vuelve a cerrarse. La música existe, la música sigue existiendo y tenemos herramientas para difundirlas, como esta radio, como las radios que nos hemos unido y. Ahora también un flamante Instagram para conectar entre sí estos artistas y siempre en los grupos ahí, ya se fue Nacho, en los grupos de, del mm. que suene siempre decimos bueno cuando se termine esto hay que hacer un festival, hay que hacer una gira, hay que celebrar todas las cosas que estamos descubriendo y que, que podemos otra vez ¿no? reconocer y valorar más entre sí, ponerles nombres como por ahí cuesta muchas veces. No es que este programa sí. nació y dijimos, eh, todo el mundo, eh, que suene, porque no sabíamos qué iba a pasar y no sabemos qué suena en realidad. Esa es la gran la gran sorpresa que, que compartimos. Como pasa a veces acá en Tren para Pocos que yo les traigo música y por ahí Borro, Chisa o el que escucha no sabe con qué podemos salir. Es parte también de la propuesta comunitaria, el, la, multiplic la multiplicidad de voces, ¿no? Abrís y bueno, después de escuchar podés decir qué es lo que sonó. Eh, como ahora, que no me acuerdo qué es lo que puse, pero tenemos ahí música para seguir hasta las 6 de la tarde en Tren para Pocos.